Hola, ¿qué tal fotonauta. Quiero darte la bienvenida a esta masterclass del negocio de la fotografía. Esta clase persigue a que tú puedas tener una idea más clara de cómo funciona este negocio de la fotografía y que puedas sí o que sí ya convertirte en un fotógrafo profesional, identificando tu nicho, conociendo temas de contrato, de marketing digital y demás. Muchas personas han demostrado tener cierta afinidad, cierto profesionalismo en cuanto a la realización de fotografías sin embargo todavía no pueden monetizar su técnica su pasión y créeme que es la parte más divertida de todo esto y precisamente es lo que persigue esta clase que tú puedas tener una idea más clara de cómo tú establecer tu negocio como fotógrafo y que ya de una vez por todas puedas lanzarte así que te doy la bienvenida y sin más preámbulos comencemos varias cositas antes de comenzar la primera es que tome apuntes. Se ha demostrado que lo que se escribe se olvida menos y entonces si está dispuesto a durar una hora tomando esta masterclass pues bueno que le saque todo el mayor provecho posible. Que lo he aprendido, quede aquí en tu mente. Lo número dos es que evite toda distracción. Las redes sociales hoy en día son algo útiles pero también se ha vuelto en una espada de doble filo porque distraen, Sobre todo cuando estamos tomando este tipo de clases online. Y número 3, toma acción. Automáticamente acabe la clase, establece un plan de acción para que, para poder convertir tu pasión por la fotografía en un negocio profesional. Toma esta recomendación y te aseguro que le vas a sacar todo el provecho a esta clase. Aquí tenemos nuestro programa de clase, tenemos lo que es la introducción, vamos a ver el tema de cómo poder identificar nichos de fotografía. Vamos a ver la técnica de marketing que es muy importante, temas de cotizaciones, de cómo reinventarnos, entender que la cámara no es lo más importante, que la cámara queda en un segundo plano en comparación con el conocimiento fotográfico y de marketing que tú puedas tener. Y al final, un regalo sorpresa a los que realicen obviamente la dinámica, que claro, son aquellos que estarán comprometidos, a crear un negocio de fotografía. Y bueno, si es la primera vez que tienes un contacto conmigo, me presento, mi nombre es Johnny, Johnny Mora, soy Adobe Certificado experto y profesor de fotografía y diseño gráfico en mi país, con más de 10 años de experiencia en este mundo de la multimedia y el diseño. Bien, aparte tengo otras competencias que las puedes ver acá. Tengo, en términos profesionales, un negocio de fotografía escolar, aparte de dar clases de fotografía, me dedico a lo que es este tipo de trabajo, de graduaciones infantiles, también los llamados recuerdos escolares. Prácticamente este es mi nicho fotográfico al cual yo me dedico. Bien, ahí está. También tengo una plataforma online llamada fotoaprendizaje que tiene como meta, como objetivo, como propósito difundir información de valor en las áreas de fotografía, diseño y obviamente el mejor programa de todos los tiempos. Lo tengo aquí, de hecho, en mi corbata. Photoshop. Bien. Vamos a empezar analizando esta pregunta. ¿Qué es ser un fotógrafo profesional? Porque muchas veces pensamos que un fotógrafo profesional es aquel anciano que está encima de una montaña y que tiene las cámaras más costosas que hay en el mundo. Y nada que ver. En términos simples, un fotógrafo profesional es aquel que vive de su profesión sin tomar en cuenta sus equipos, ni, ni siquiera el tiempo que tenga como fotógrafo. Eso es en esencia la definición de un fotógrafo profesional, aquel que vive de su profesión. Bien, hoy en día está pasando un problema muy grave en el nicho o en el mundo de la fotografía, y es que estamos viviendo en un mundo de la fotografía donde tenemos fotógrafos pobres, pero sí tienen cámaras caras. No sé si me estás entendiendo. ¿Qué significa esto? ¿Verdad? Esto trae un problema gravísimo que es el intrusismo. ¿Y qué es esto? Bueno, cualquier persona que tenga una cámara, no importa que sea reflex o mirrorless, ya se hace llamar fotógrafo sin tener los conocimientos adecuados en este mundo de la fotografía. Te comento que la fotografía es incluso una carrera. Hay países como España que tú estudias fotografía a nivel de carrera y dura cuatro años. Bien. Entonces es muy importante que puedas entender cómo está hoy en día el mundo de la fotografía. Y esto es un, una debilidad o una amenaza existente en este mundo. Si le hacemos un análisis foda, analicemos. No es un asunto de tú tener esto. Ni tampoco pensar esto. Bien. El hecho de tú tener muchos equipos no te convierte en un fotógrafo. Y el hecho de tu tener una cámara tampoco te convierte en un fotógrafo, porque de ser así cualquier persona puede hacerlo, incluso hasta un animal. Hay que necesitar aprender, es lo más importante. Tienes que tener en cuenta conocimientos técnicos y conocimientos estéticos. Los conocimientos técnicos van ligados al manejo de la cámara, sobre todo en modo manual. Conocer de forma apropiada lo que es el liso de la cámara qué es en esencia, qué es lo que hace, velocidades, lo que son los números F, lo que son los métodos de medición, lo que son las focales, tipo de sensor, conocer la cámara en sí. Con respecto a la parte estética, ¿verdad? conocer composición, conocer encuadre, conocer lo que son esquemas de iluminación, todo eso. Todo eso, si lo maneja bien, pues te adentra un poco más a lo que es tú convertirte en un fotógrafo profesional. Pero muchas veces cuando no sabemos eso, pues obviamente improvisamos y no sabemos posteriormente cómo vendernos como fotógrafos. ¿Dónde aprender entonces todos estos conocimientos? Lo bueno es que, por suerte, hay mucha información en el Internet donde tú puedes aprender. Ni siquiera necesitas ir a una universidad y durar cuatro años estudiando eso. Por ejemplo, tenemos plataformas académicas como la de Ruben RubenWoox que es bastante buena, la de Gushing Ajo, la de Guti y por qué no, Fotoaprendizaje, que es mi proyecto personal. Estas cuatro plataformas pues proveen información de valor y en la mayoría de los casos gratuita para que tú no tengas excusa y comiences a capacitarte antes de invertir en lo que es equipos fotográficos. Ahora bien, si eres de los que no te gusta aprender online porque te da flojera, porque lo quieres presencial, pues... En la mayoría de los países hay institutos, ¿verdad? Donde tú puedes aprender fotografía de forma profesional. Si vives en República Dominicana, pues yo doy clases de fotografía en SDC Construction Center, donde ahí enseño lo que es la parte teórica y la parte práctica de la fotografía. Así que conocimiento o forma de tu aprender es lo de menos, tanto de forma online como de forma virtual. Ahora bien, una vez que tú hayas adquirido los conocimientos el otro punto es identificar tu nicho a diferencia de otras áreas del saber la fotografía es muy amplia muy amplia y tú puedes abarcar diferentes nichos muchas personas se centran a veces en nichos saturados como la fotografía de boda quince años y demás si te gusta está bien pero debes de tener en cuenta que hay muchos nichos disponibles que van desde fotografía de producto, desde fotografía gastronómica, desde fotografía de bebé o de recién nacido, de fotografía escolar, graduaciones, eventos, nichos, es lo de menos. Entonces, una vez que tú identifiques tu nicho, el próximo paso es practicar y practicar. Aquí no hay atajos ni fórmulas mágicas. La fotografía es como cualquier disciplina deportiva. ¿Qué significa esto? que debes de practicar y a mayor práctica pues dominas mejor la técnica pero si no practica porque a lo mejor te da flojera porque no te gusta pues es una evidencia notable de que esto no es para ti y entonces sería recomendable que tú hagas otra cosa porque en la vida hay que hacer lo que te gusta porque es lo que te da sentido a la vida no tiene sentido tú tener una cámara y te da flojera tomar fotos porque te da flojera entonces haz otra cosa, es lo más recomendable para ti. Luego que tú tengas claro tu nicho y que comiences a, a practicar, tú comienzas a invertir poco a poco, basado en tu nicho. Para que tengas acá una idea, yo cuando hago fotografías infantiles, pues yo le pongo a mi cámara este muñequito, que por cierto, le puse nombre, se llama Tito el Monito, y me preguntarás, ¿y para qué es eso? Bueno, Muchas veces los niños ven la cámara y lo ven como una máquina oscura, negra, que cuando él lo mira a los ojos... No, no. Los niños tienen ese pensar. Pero cuando le pongo encima este muñequito, pues ya la cámara se vuelve más amigable para ellos. Entonces me da una sonrisa más natural. Y es lo que yo quiero, que los niños aparezcan en la fotografía sonriendo y felices. Entonces, dependiendo del tipo de nicho, tú vas a ir invirtiendo poco a poco. No seas un fanboy, no compre cosas por tendencia, por moda, sino acorde a tus necesidades y acorde a tu presupuesto. La otra recomendación es tú tener incidencia en la internet. Sí o que sí, te recomiendo que tengas una página web y que sepas gestionar y canalizar tus redes sociales, ¿verdad? Porque la gente está en las redes. Y es una forma de publicidad económica que tú puedes hacer. Puedes tener un Instagram, por ejemplo, e ir subiendo tu trabajo. Puedes conocer un poquito más de este mundo de las redes para poder utilizar de forma apropiada lo que es buenos copy, buenos hashtags, eh, en qué horario es recomendable tú publicar. Todo eso es muy importante. También lo que es tener tarjeta de presentación sobre todo cuando estás trabajando en eventos, verdad, porque siempre tú vas a encontrar al cliente que va a ver lo que tú estás haciendo y te van a preguntar por tus servicios. Y qué interesante es que tú tengas ¿verdad? una tarjeta de visita o de presentación donde ahí tú tengas tus credenciales, tus números telefónicos y algunas evidencias del tipo de trabajo que tú haces. Esa es otra recomendación. La otra es tener asistentes. Yo le doy a Dios gracias por mis asistentes Luther y Dinser que siempre están conmigo sobre todo en, la, en lo que es las sesiones de fotografía de graduaciones verdad nunca vayas a una sesión solo siempre ten contigo personas que te puedan ayudar a desmontar los equipos a colocar las luces a cuidarte tus equipos y demás eso es muy importante si estás empezando no pasa nada esto no es algo que sea obligatorio pero a medida que la fotografía te vaya dejando ingresos que claro que sí que deja pues tú vas a ir pensando en cuáles personas te pudieran ayudar y que también tenga esta afinidad, esta pasión por la fotografía. Bien. ¿Cuánto cobrar? <ríe> la pregunta del millón. ¿Cuánto cobrar? ¿Cuánto yo cobro por mis servicios fotográficos? Y bueno, te comento que hay prácticamente tres filosofías con respecto a cuánto cobrar. Y es... Precio por competencia, precio en base a costo y precio en base a valor agregado. De estas tres filosofías, la que menos te recomiendo es la primera, ¿verdad? Porque tú no puedes um, colocar tus precios basado en lo que ponga tu competencia. Debe de entender que cada quien, en base a su experiencia, en base a sus equipos, en base a la calidad de trabajo que hace, va a colocar un precio. Entonces no ande averiguando si fulano o mengano pone tal precio, pues yo voy a poner X precio, un aproximado. Y aquí te muestro un ejemplo en base a costo. Cuando tú haces una fotografía debes de tomar en cuenta que tú llevas asistente, que tú promocionas tu trabajo a través de las redes, de marketing, eh, pagas publicidad en Facebook, en Instagram, tu retoque digital, tu sentarte a posproducir la fotografía para mejorar el aspecto visual, ya sea en Photoshop o Lightroom. Aunque tú hagas eso, son horas que tú debes de incluir en cuanto a costo se refiere. Peor aún, si tienes que pagar a un tercero para que te retoque tus fotografías. Y obviamente los equipos fotográficos. Tienen vida útil y están propensos a dañarse. A mí me ha pasado que a veces voy a un sitio al exterior, a, a, exterior perdón, a hacer fotos y de repente viene una brisa y me tumba el flash. El asistente no estaba atento y ahí el flash tengo que llevarlo a reparar y me cobran por eso. Entonces todo eso tú tienes que calcularlo. Para darte una idea más clara, aquí tengo un ejemplo basado en mi nicho de fotografía escolar. Voy a hacer foto a un colegio de clase alta. Y estos son los gastos que yo voy a tener. Por ejemplo, el retrato 100 pesos dominicanos. La impresión, 70 pesos. La tasa, 70 pesos. La ganancia, es decir, el beneficio que yo le voy a dar al colegio. Porque eso es un negocio, ¿verdad? Es decir, los colegios me aceptan que yo le realice el servicio de fotografía escolar. Y yo le doy, ¿verdad?, por cada estudiante, yo le doy una ganancia. Así que funciona este mundo de la fotografía escolar. El valor de ese combo fotográfico es 1200 pesos. Pero tú le vas a restar todos esos gastos que tú has tenido. No son los 1200 pesos limpios que tú vas a tener. No sé si me entiendes. Tú le debes de restar todo esto a los 1200 pesos. Y al final, tu ganancia neta es de 860 pesos. Siempre haz este ejercicio dependiendo del servicio fotográfico que tú ofrezcas Bien, la otra filosofía es el valor agregado Por ejemplo, si tú ves acá, este fue mi recuerdo escolar, mi primer recuerdo escolar del año 2008 Obviamente horrible, no tenía estética, un fotomontaje feo pero fueron mis inicios. Bien, hay gente que no le gusta mostrar sus inicios. Como si eh, le dieran a pensar el otro. Que nacieron de este niño siendo fotógrafos profesionales. Y nada que ver. Todos tenemos una etapa de crecimiento. Y bueno que tú puedas entender esto. Para tú proyectarte, ¿verdad? Como un fotógrafo profesional. En un tiempo determinado. Pero actualmente miren el tipo de servicio que yo ofrezco. No tan solo en la parte fotográfica. Sino también a los elementos que forman mis planes de fotografía escolar que no solo se limita a una simple fotografía sino también que se le entrega ya artículos personalizados que a los padres les gusta muchísimo ahora entremos en lo que es el tema de cotizaciones y contratos muy importante para que te evites problemas y malos entendidos con tus clientes yo que sí es muy importante que tú establezcas un contrato donde el cliente esté de acuerdo y que te pueda firmar aquí te comparto algunos Primero vamos a empezar con la cotización. ¿Y qué es una cotización? En términos simples, una cotización es un documento que va a hablar por ti. Contiene en sí varias ofertas que tú se la puedes muestras al cliente y el cliente posteriormente puede hacer comparativas y quedarse con la propuesta que vaya acorde a su presupuesto y a la calidad fotográfica que se ofrece. Entonces es muy importante que puedas comprender esto. Por ejemplo aquí tengo una captura de pantalla eh, de las cotizaciones que yo mando eh, siempre pongo diferentes planes para que el cliente pueda escoger y eso es algo que yo no me lo inventé tú vas eh, a una tienda no sé que vendan teléfonos y va, y tú vas a ver varios teléfonos aquí tenemos el contrato también muy muy importante siempre debe de, de tener un contrato donde es, tú explicas la garantía de, de tu trabajo y cuáles son las condiciones de trabajo, muy importantes forma de pago, cómo se va a pagar, forma de entrega, cómo se va a entregar la foto, en qué tiempo, todo eso. Nunca hagas eso, como dicen en mi país, de boca, porque lo que no está firmado, lo que no se confirma, pues se puede malinterpretar incluso, que el cliente pensaba que eran 15 fotos, pero... Acordamos que eran 10 Que el cliente pensaba que la foto se le iba a dar un CD Pero acordaron que se le iba a mandar por, por el correo Entonces todo eso Que quede estipulado a través de un contrato Y que como ves acá Al final el contrato ¿verdad? Eh, se le pueda colocar los datos Del cliente ahí Y todo eso Y que el cliente luego eh, filme Y usted también coloque su firma Bien también hay que tomar en cuenta que lo más importante es que tú puedas siempre convencer al cliente a que trabaje contigo. No digo con esto que tú regatees tu trabajo o que pongas tu trabajo por el suelo. Pero siempre hay un, una línea que tú debes dejar o un margen de flexibilidad con respecto a precios que tú debes de dejar. Por ejemplo, hay un cliente que me escribe es esta es la primera captura. Esta es la número 2. Y pues lo que dice es, es que ha visto su trabajo en Instagram. En Instagram. Ahí está. En Instagram. Y se quiere hacer una sesión de fotos en la playa. Claro que sí. Aquí borro el nombre. Lo voy a borrar más para que no lo vea. Eh, ¿Cuál sería el día? Ella dice que es en tal sitio. Es una foto de embarazo. Y lo que yo hago es importante. No se da precio de entrada. El cliente tiene que ver tu trabajo y tú el precio se lo manda o la cotización, el documento, ¿verdad? En formato PDF, tú se lo manda al correo. Y eso fue lo que hice. Se lo mandé por el correo, luego le llegó y duró un tiempo sin responderme. Haz ah, siempre todo lo posible para que el cliente trabaje contigo. Por eso es bueno darle seguimiento. Entonces, luego que le mandé el correo y no me responde, pues yo le escribo y le explico por qué no va a ser el trabajo. Número uno, que ceden el presupuesto. O dos, la foto no le gustaron. Que obviamente es posible que tu estilo fotográfico no le guste a un cliente y no pasa nada. Tienes que también aprender a vivir con eso, que no podemos agradarle a todos. Entonces, aquí el cliente selecciona la número uno. La número uno es, es que cede a su presupuesto. Entonces yo le escribo que si eso se soluciona, se puede hacer la foto. Ella dice puede ser, pero que no está segura si es en la playa. Entonces Este tipo de flujo de trabajo, este tipo de trato con el cliente es muy importante porque el cliente ve tu interés en poder ayudarle, a, en poder aplicarle un 10% de descuento, o hacer todo lo posible de que la sesión se haga. Porque de forma indirecta tú te beneficias de esto, ¿verdad? Porque vas a tener más materia prima, más fotos para compartir en tus redes. Y así canalizar otros clientes. Muy bien. Un consejo extra y es reinventarlo. ¿no? no solo de papel podemos plasmar nuestra fotografía. Hoy en día lo que es el tema de, de los artículos personalizados hay a ayudado muchísimo a la fotografía por ejemplo hay un papel fotográfico bien interesante que es un papel imantado es decir que se pega a cualquier superficie de metal y que eso también puede llamar la atención a un cliente por ejemplo yo incluyo en mis servicios en mis cotizaciones en los combos más altos como regalo o un cojín con la foto de los novios o una taza con las fotos de los novios y muchas veces por esa simpleza hay novios que quieren mi plan porque ellos se extrapolan ellos ven wow cómo sería eh, una foto de mi amado en una taza un cojín y ya solo por eso así que trata de no limitarte solo a papel sino también que aplique lo que es el uso de artículos personalizados en tus servicios o en tus en tus cotizaciones como fotógrafo Resumiendo entonces, deja atrás el intrusismo, no te limites solo a tener una cámara y ya, capacítate. Otra recomendación es que identifica tu nicho. Crea marketing en las redes. Usa las redes como una forma de publicitar tu trabajo. en tu propia página web o tu propio blog. Si eres nuevo puedes crear colaboraciones con otras personas. Por ejemplo, te gusta la fotografía de bodas pero no tienes un portafolio amplio o no tienes fotos, tú puedes hablar con unos amigos que se van a casar y hacer una colaboración con ellos no sé para darte una idea eh, eh, alquilen el vestido y yo le dejo la excepción en un 25% de su costo real o algo así para que para que vaya alimentando tu portafolio y no porque sea un trabajo a bajo precio tú vas a hacer una foto mediocre haz que estas sean tus mejores fotos esfuérzate lo más que tú puedas porque esas fotos serán tu carta de presentación. Ten nombre y tarjeta de visita, es muy importante. Ten personas que te asistan. Antes de colocar tu trabajo, ten pendiente costos y valor agregado. Ten cotizaciones prehechas, de modo que un cliente te escriba y tú se la puedas enviar fácilmente a través de WhatsApp o a través de correo sin mencionarte tampoco también que tengas contratos hechos y claros para que el cliente se si acepta, firme y que no haya malos entendidos en un futuro llega un punto de equilibrio la no te cotices tanto sobre todo si estás empezando la sed flexible con tus precios para que al final el cliente se decida ir por ti en caso de que no disponga de presupuesto y bueno ya para acabar entonces pues tenemos um, lo que es un reto que obviamente va a darte un premio. Y es sumamente fácil y sencillo. Me gustaría que tú tengas. Recuerda que esto es accional. Si no haces nada. Obviamente no vas a crecer. Y aquí no hay trucos. ¿verdad? Entonces. Si tú. Si tú quieres aprender. Y si a lo mejor tú quieres que yo te comparta. Mis cotizaciones. mi contrato para que te guíe como referencia. Pues. Lo que tú vas a hacer es lo siguiente. Tú vas a hacer un pequeño plan de marketing de cómo tú te vas a vender. Por ejemplo, cómo te vas a llamar en las redes sociales, cuál sería tu nicho, cuál es la estrategia que tú vas a utilizar para captar más clientes, todo eso. Y tú me vas a escribir por DM, tú me vas a um, etiquetar, tú me puedes escribir a mi correo como hola.fotopensaje.com punto con estableciéndome este plan y con gusto pues te voy a compartir lo que serían las cotizaciones que yo utilizo y los contratos y si de paso tiene algún consejo o sea si tú quieres algún consejo adicional que yo te dé pues me escribe por ahí mismo y con gusto te lo doy ojo solo aquellas personas que se van a comprometer si no te vas a, compro a comprometer no pasa nada qué te pareció esta clase del negocio de la fotografía interesante verdad ya solo resta que tú ahora puedas poner en práctica lo aprendido para que de una vez por todas te conviertas en un fotógrafo profesional. Espero verte pronto en la cima del éxito de este mundo de la fotografía digital. Dios te bendiga mucho y hasta la próxima.